Bueno, el primer periodo el, sería la posguerra, ¿no? El 39. El, esta es la ciudad, una foto aérea que hay de los años 30, esta sería la ciudad como estaría en esa época, ¿no? Esta la, de la ciudad murada, amurallada solo está, ah, pues se ha ido el ensanche del gran capitán, que se ve a, a la derecha, la operación de la Victoria, de los jardines de la Victoria y extramuros están pues, los cuarteles de, de Medina Sahara, como... ...con la veterinaria... ...allí al este que se ve arriba, el cuartel, el cuartel de Lepanto. Bueno, pues en el año 39, que por eso digo ahí... ...pues la el 8 de mayo del 39, la comisión gestora... ...que era durante la guerra, el ayuntamiento que... ...que, había, que gobernaba la ciudad durante, durante la guerra... ...pues aprueba una, un, una norma, una zonificación... ...que en la zona de la sierra, el, pues por una... Uh, entienden o ven que en esa zona de, de la zona del brillante y en otros lugares de la sierra hay una serie de. bueno, pues están construyendo, como ahí lo pone, ¿no? Pues casa, un hacinamiento de casa y pobreza de construcción. O sea, hay una actividad de que se están construyendo viviendas y la ordenan. La ordenan, plantean una ordenanza de una par de, de parcelación y delimitan un ámbito de esa. Y este es el ámbito sobre el plano que hemos visto. Esa zona verde de arriba es lo que en el año 39 se permite hacer pues, urbanizaciones, normal y corriente, como cualquiera, con una parcela mínima de 3.000 metros. La zona más cercana a Córdoba se permite más pequeña, que es el actual Brillante, y todo lo de arriba se permite directamente, pues cualquiera puede coger su terreno y parcelar en, en abrir calles bueno, a priviales, y, para, y hacer parcela de 3.000 metros. Eso, para que hagáis una idea, la, eso tiene 6.700 hectáreas, la parte... El límite sur es la carretera de, de Trasierra, a la derecha está la carretera del Muriano y lo que une al norte es pues, una línea que va desde el Muriano hasta Trasierra. Bueno, pero vamos, en esta época la gente no, no pensaba mucho en, en la segunda residencia, ¿no? estaba más en, en el hambre ¿no? y, la, y en los malos momentos de, de la posguerra. ¿no? Aunque había esta, bueno, una gran crisis en la ciudad, se hicieron alguna obra, la ciudad ya iba... Bueno, algunas obras de infraestructura importantes como esta, como dos fundamentalmente. Esta que es la, el la nuevo puente sobre el río, esta sería una vista de lo que es encima del Hotel Meliá, y esta es la avenida de Vallellano. a la derecha se ve el, el cementerio de, salud, de la salud y a la izquierda la cruz roja. ¿no? Esta y otra barrera importante de la ciudad que era, el, que era el tren hacia el norte, pues a, a finales de los 50 se duplica, este es el, el viaducto del, petro, del, del petróleo, ¿no? el pero el problema fundamental de Córdoba en esa época era la vivienda, ¿no? Había alrededor de Córdoba era un cinturón de, de, pues de infravivienda, de choza, esto es una foto del año 50 de, del Zumbacón, ¿no? Y ante la falta de la iniciativa privada de inmobiliaria, pues las aso asociaciones benéficas como la de la Sagrada Familia de Fray Albino, pues se ocupa de construir casi más de 5.000 viviendas en las barriadas del Campo de la Verdad, que esta es una de, la, de las calles, en el campo de la verdad y, y en Cañero. ¿no? Esta es la última fase del campo de la verdad, de la parte del cerro, que ya lo eran pues, se habían quedado sin dinero y la, la sucesión y los acabados de la vivienda eran, eran peores. ¿eh?